¿Por qué no presentar la demás evidencia que recogió Viterbo en ese apartamento? ¿Por qué no se hicieron los testigos? Porque esos testigos no iban a traer ninguna razón al cambio de lo, de lo que hacía dicho ahí. Era un testigo vago.